¿Qué tal, señora? ¿Cómo estemos bien? Hoy Aquí San Juan al aparato, domingo, 6 de la mañana y ya estamos despiertos hoy, toca carrera. Ya os digo que va a ser más dura que el último Ultraman. Uno, por la hora que es, dos, por el frío que hace, y tres, porque vamos con Alex Roca, que ya sé yo que me va a reventar. Así que, like en el vídeo, like si hay ganas de más carreras y más aventuras ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Eh, Alex! Estoy notando que por detrás noto un poquito de gusto. No será <rabas> lo que yo me estoy pensando, ¿no? Venga, locos, 7 y 41 de la mañana. ¿Qué necesidad tendrá la gente de salir a correr uh, antes de que salga el sol? Si es que yo, ¿qué queréis que os diga? Si antes de las 8 de la mañana, pues como esta, tengo la cara desordenada. Vamos para allá, que además soy tan listo que digo: ¿Cómo vas hasta la carrera que está a 5 kilómetros? Pues corriendo. Pues listos, tú, Alex, a ver, a ver ¿qué, ¿qué pone aquí? Lionel Lionel Lionel, ¿no? Bueno, un poco, un poco, un poco un poco, esto antes, esto antes ¿Vamos a correr un poquito o no? ¡Uh! Chaval, tú, ¿qué es esto de correr a 6 grados? No, la próxima vez vas a correr tú, eh. A mí no me toquen los huevos, eh. La maracamba, parís. A 6 grados me hace correr este desgraciado. Alex, Alex. ¿Tú qué quieres decir esto? ¿Que ya va dura o no? un <risa> poco. Mandurria, un poco, un poco de frío. Está pequeña. Vamos para allá. cabrón, no respetan ni los semáforos rojos uh, este tío es un terrorista no había que salir a 6.30 ¿y a cuánto vas? a 6.15 ¿y qué pasa? que como ayer ganó el Barça vas trempado, ¿no? vas va aquí con la, con la lanza puesta hay dos tipos de corredores el primero, el que desayuna por las mañanas ¿has desayunado, no? un poquito Sí, un poquito. Yo, en lugar de desayunar, una buena paja, tú. Entonces, cabrón, pues hay los que salen desayunados y los que salen descargados. Y yo soy de los que salen descargados, ¿o no? <risa> tú no, ¿eh? Bueno, tú, tú lo guardas para luego, ¿no? <risa> Dice luego, y Iniesta, una buena paja y luego siesta uh, uh, que ríes, que ríes cabrón. Ya, ya nos estás tomando el pelo a todos o qué? Venga, zombie, Vamos para adelante. Maricarma, ¿cuál es la táctica? A ver, cuando llegamos al kilómetro 7 decimos, yes. carrera finalizada ¿Sí? empezamos la carrera de 3 pues y es lo que nos queda vamos a por la 3, vamos para allá Venga, vamos allá. Sácame guapo, ¿eh? Hombre, venga. Hombre. Bueno. Y oh, aquí, a correr un poquito. Qué fuerte, tío. Aquí, los tiktokers. A ver, señor Ander, que me tenga que encontrar a tu fucking entrenador. En medio de la ¿eh? Vamos, Ander! Oye, tenéis ahí pista de pádel. ¿Todo hace que sea más fácil hacer deporte, gimnasio, hacer partidos entre vosotros? O la vida de streamers es que realmente con los horarios, con las horas, con la presión, con todo eso... Bueno, eh, hacemos eh, uno más que otro. Eh, depende por la época también. Yo el año pasado sí que hacía más. Y este año, pues bueno, al final como tienes el horario tan al revés, a mí me hubiera gustado jugar más partidos de pádel, pero como cuando ellos tienen libre y quizás son las 2 de la tarde, pues a mí me viene mejor jugar a las 5. Pues no, no he jugado mucho, pero, pero sí, al final, claro, no tienes excusa. Tienes el entrenador, tienes eh, la pista y vas haciendo. ¿Qué pasa? Y resulta que Aquí lo valentines. ¿Tocayos, además? Sí, tocayos. Me pago un deno. ¿Tú y qué? Sí, sí, sí, sí. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Y qué hay que hacer? Esto ya es… El la, destino. El destino. La fuerza del Exacto. destino. Ya Valentín y yo estamos planeando qué haremos el año que viene. Me Algo haremos. Algo. Hay que sacarle del Algo. sofá. ¡Uf! Uh, ¿O no? Sí. ¿Está complicado? Yo lo intento y se me riste. Antes ayer <risa> echamos un pádel bueno. Ah, bueno. Pero complicado, sí. Bueno, pues igual tenemos que empezar engañándole. Exacto. Con el pádel. ¡Vamos, Exacto! jabalí! El... ¡Oye, venga! Hostia, vamos. qué susto, tío. ¿Tú que me vas a matar del susto? La marca, lo va a perder un tío de dos metros. Te grito aquí, ya, vamos, ya. jabalí. Tú, pues igual le engañamos saliendo a correr primero. Exacto. Eh, o sea, perdón, pádel... el que, que pierde el punto la ¿A la bici? Sí. Pues bici, tú. Sí. Ya sí. está. ¿Cómo va la carrera? ¡Opa, jefa! ¿Cómo va la carrera? ¿Te lleva bien o, o tienes que apretar más este? Dice que aprieten más, eh. Dice que, que va flojito. Venga, venga, venga. arriba. Somos... Deu Jefa deu. Venga, venga, venga, que ya estamos en el kilómetro 8. ¡Qué tal estúpida! ¡Hostia puta tú! Eh, me tenéis que decir qué vitaminas os tomáis, chaval. Porque yo no sé ni, ni si deben ser ni legales, sí, super, eh, porque... ¿eh? Que os yo Aquello esta que se parece al 8. Ah, sí, mira, dice, ah, para está. el desayuno. Ah, el mejor desayuno en el kilómetro 8 no. es comerse bueno. Gracias a tus, al running gracias a tus. ¿Qué dices? Tu reportaje es grande, grande. Hay De que verdad. darle, pero ch, tú, hoy no, hoy no te has afeitado, ¿eh? No. Y ayer tampoco, ¿eh? No. Venga, encantado. Tío. Venga a disfrutar. Gracias. Pásalo bien, jefe. ¿Aquí quién está haciendo de liebre a quién? ¿La mujer o el hombre? Soy yo, eh? yo, eh? no, yo, eh! No, no, sí, no, sí, te está sí, haciendo sí. de liebre ella. ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! Es ella, es ella. Tú aquí, ah sí, que yo corro mucho. ¿Quién está haciendo de liebre O oh, Hombre, no normal, es que si no, no te gancho el show, eh. Es <risa> <risa> que has puesto un micrófono. Muchas gracias, para ti. ¡Somi! <risa> Tío. ¡Volve! ¡Volve, Volve. Hey. Olve. Olve. Olve suegra! ¡Volve! ¿Cómo ha ido esto? ¿Bien o qué? Vamos, vamos, vamos. Nos ha despeinado a todos el fil de put. Vamos. ¿Vamos a plantar moqueta o qué? Cuéntame, cuéntame qué tienes aquí. Aquí tengo eh, una asociación que estamos haciendo, una enfermedad minoritaria, se llama la lucha de Sasha. Es un síndrome que afecta el cromosoma y no hay nada de investigación ni de estudios para ella. Estamos buscando el máximo de soporte, apoyo, sobre todo para que nos puedan conocer y poder investigar esta enfermedad. Nuestro objetivo es, gracias a gente como vosotros, poder llegar a Estados Unidos donde está el doctor, que la pueda ver y poder seguir investigando con esta enfermedad. Uh, pues dejo aquí abajo en la descripción toda la info. ¡Ánimo! Y mucha fuerza, mucha fuerza. Venga jefa, a otra y fuerte. Eh? Gracias. Muchos ánimos. Muchas gracias. ¿Podemos no. hacer una foto? Sí, tant y tant que sí. ¿Cómo estás guapísima? ¿Cómo estás, Sasha? hoy cómo se ríe? ¿Qué es de vergüenza? ¿Es de vergüenza o de qué te ríes? Yo creo que la has asustado. ¿Te has asustado un poco? No, no te ha asustado. <susurra>